También es utilizado para descripciones, estados de ser y para proveer antecedentes sobre el pasado. Necesitamos practicar. Yo iba a tomar café. La barista era Emma. Yo era una cliente frecuente. Mi amigo veía su celular. Mis amigos eran clientes regulares. Tom no era el cantante del café. Yo veía bailar a mi amigo. Ella veía cantar a Tom. Ellos se veían cansados. ¿Y tú? ¿A dónde ibas? ¿Qué eras? ¿Qué veías? Al final, yo veía la hora. Compara y contrasta. Ella es una cliente frecuente. Ella fue una cliente frecuente. Ella era una cliente frecuente. Ella es la barista del café. Ella fue la barista del café. Ella era la barista del café. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo era una cliente. En una oración con dos verbos seguidos solamente el primer verbo se conjuga. Yo veía cantar a Tom. La forma negativa del imperfecto se forma agregando no antes del verbo conjugado. Yo no veía mi celular. Una manera de formar una pregunta es levantar el tono de voz al final de una oración declarativa